Vamos a la lagunita, pero para tomarnos buenos mates vamos a conseguir algo rico en la panadería Costa Dulce. Le doy la bienvenida a Juan y cuéntenos un poco qué han hecho en este lugar. Bueno, gracias a vos por visitarnos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 eh, ...natural que tiene la costa bonaerense... ...ella hizo un proyecto que hace un rato yo te lo mostraba a vos... ...que es para restaurar la flora natural de la costa bonaerense... ...que es muy rica... ...y decidimos empezar a trabajar en la laguna... ...hicimos una islita en el primer año de pandemia... ...trajimos una draga, pudimos armar una isla... ...que dio un gran resultado, vos la habrás visto... ...después la van a ver los pescadores... ...y como, como aporte a esto de todos los que somos amantes de la pesca me incluyo, hace un tiempo que no voy tanto, pero, pero antes eras fanático de andar en los muelles, ir, venir, eh, pero vamos a poner una escuelita de pesca para fin de año, para fin de 2022 queremos tener un muellecito exclusivo, con una escuelita de pesca para niños, Muy bueno. eh, infantil y juvenil, y que bueno, queremos contar con el apoyo de toda la gente que está en el, en el mundo de la pesca para que,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 Eso, ese es mi camino. Exactamente, ese, ese es el, eso que nos, que nos sale del interior, de ver qué lindo que es y descubrirlo, ¿no? Para los pequeños. El nombre de la materia tiene esa explicación, que viene algo que ver con el mate, eso lo vamos a explicar más adelante. Sí. Hoy por hoy ustedes tienen también un complejo, una, una teoría 5 estrellas, explíqueme un poquito eso, ¿para quién está orientado? Me decía que es para parejas. Está orientado para, en realidad para aquellos que quieran venir a disfrutar en pareja de, de unos días de descanso, eh, cerca, estamos a nueve cuadras del mar, sí. pero básicamente en un entorno natural donde vos tenés, eh, yo lo llamo a costa del este el bosque mar, porque es la conjunción del bosque y el mar, y acá se agrega un tercer factor que es la pampeanía, porque vos sí. acá tenés ese paisaje pampeano con un atardecer sobre el oeste fascinante, sí lleno de aves, vos lo habrás visto, acá ellas van y vienen con total libertad, acá no hay ningún bichito cautivo, acá no se sembró peces, nada, lo que hay viene por la naturaleza, nosotros tenemos solamente el recupero de agua de lluvia para el lago, el lago se encuentra pertino. después vos lo vas a mostrar, seguramente vas a tener que sacar alguna tarucha para los para, amigos. Para mostrar que hay muy buena pesca también, eh, hace ocho años que na nadie pesca, así que... Eh, me imagino que debe haber unas Ay, debe. el otro día un, el hijo de un vecino estuvo pescando con unas ranitas y en un ratito sacó dos lindas taruchas obviamente él las devolvió nosotros acá la idea es que en el futuro vamos a ver cómo a fin de año llegamos y obviamente nos vamos, vamos a aceptar la colaboración de ustedes para, para tratar de que este sea un lugar para venir a, a descansar, a estar, a enseñarle a los chicos a hacer sus primeras herramientas con la pesca, a disfrutar un ratito en familia y, y nada más. Esto nosotros no pretendemos porque el lugar no está preparado para recibir mucha gente también, porque vos viste que es un lugar sí, chico, sí. pero hay que conservar la calidad del agua, todo, pero después la infraestructura está toda preparada. Sí, la verdad es que los felicito porque han valorizado el lugar es hoy por hoy eh, la conjunción de naturaleza tratar de que las especies eh, autóctonas armar una especie de, de reserva ¿no? y además dar unos buenos muy buen servicio en cuanto a la hostelería para aquellos que quieran tener la conjunción de todo junto naturaleza y buenos servicios exactamente, así que eh, cuando guste la gente que quiera conocer el lugar que vengan sobre el fondo del lugar ya hoy lo vas a mostrar vos porque vas a estar pescando en esa zona vas a ver que hay un espacio que se llama la bicicletería, donde se alquilan bicicletas, de mountain bike, se organizan excursiones para ir a conocer el bosque, para ir, para ir de noche, para estar, y ahí cerquita, pegadito ahí, a unos metros va a estar la escuelita de pesca, y bueno, nosotros vamos a completar nuestro proyecto que ya está en marcha del Apart Hotel, que ya hoy se puede eh, visitar y reservar a través de los centros de reservas como Booking y demás, como la Matela. entonces la gente va a poder venir y también va a poder disfrutar del spa y va a haber un restaurante estilo bodegón. Entonces ya va a haber más servicios. más servicios. Y lo de la escuelita de pesca, veremos cómo le vamos dando forma para que sea algo lindo, algo para la familia, para los amigos del mundo de la pesca pero que tampoco se convierta en algo invasivo que después, viste, somos no. 300 personas en la costa uh -huh. tirando cañitas. Me parece que la idea de esto es reservar, preservar para las generaciones futuras este paisaje que se va perdiendo. Porque vos la autovía trae progreso, trae desarrollo, pero se van perdiendo las lagunitas, los bajíos, eh, no encontrás las aves, bueno acá hay cine de cuello negro, suelen venir algunos flamencos que obviamente como son de agua salada no se quedan mucho, pero garza de todo tipo, garza mora, tenemos parejas de chacá que están todo el año, vos todo el año vas a encontrar aves de todo tipo, los pájaros carpinteros, los cuatro o cinco variedades que son típicas de la zona están, el martín pescador, es un espectáculo, hemos estado viendo eh, todo el verano, hemos estado viendo una pareja que está acá, que es el martín pescador grande, no es el chico que realmente ¿viste? es maravilloso, verlo es, es, es, es muy lindo ver la cantidad de aves todo el tiempo. Eh, así que bueno... Y, los... y, la, y la vegetación ¿no? que tienen ustedes eh, planificado... Es, o... es que es autóctona y que vamos a ir reponiendo como el tala, el espinillo... ¿viste? Todo ese tipo de, de variedades que son típicas de la costa bonaerense que estaban antes cuando venían nuestros abuelos a la costa yo me acuerdo veníamos por la 36, ¿vos te acuerdas que llevábamos no. Punta Indio, sí. veníamos como podíamos acá por una sola mano. De tierra. De tierra y, y todo, estaba lleno de tala. Todo, sí. Después, bueno, lamentablemente el cambio climático es la consecuencia de ese desmanejo que se hace en la naturaleza creyendo que, que un árbol nace en dos días. No, yo claro. siempre mamé lo que decía mi padre cuando vino a trabajar acá hace 50 y pico de años.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 ¿Quieres sacar la voz? Sí, agarró el vientudo Ahí está. No me iba a picar. Qué verde, bien negrita. ¿La ¿Quieres sacarla de ahí? Sacamos una fotita ahí. Yo te que... salgo pequeño cocodrilo muy sanita Ese saltito. Lo que estoy haciendo para poder firmarla, ¿no? Eh.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 Bueno, acá estamos con un pique, con la ranita de Payo Argentina, entre la gamba rusa, la laguna de Costa del Este, la matera. Ah, acá está la primera, con un señuelito, sí señor. Ahí salió la primera, arruinó el señuelo, pero bueno, estamos con pique. Bueno, bueno, bueno. Ah, quedó la ranita descuartizada de Payo Argentina. Fuerte, ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos que viene! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! fuerte mantener la tensión! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que viene! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! Se te soltó Pero la trajo hasta ahí eh. Viste, que dije cerquita pican Cayó la bolsa y ya te pico ¿Te gustó? Me encantó Vamos por más, vamos por más Más pique errado no. Cuando Cuando te a vas a Vamos ¿No? que se te metió en las algas pero dale que debe estar eh si sí, está está trae la trae la no le afloje ahí está bajamos salió nomás costó eh muy linda bien verdecita la careta levantó la bien agarré la más abajo a ver te voy a sacar una foquito. ¿Nos asustaste otra vez? ¿Estás así? ¿Estás así? Ahí está, ahí está, dale que le ganás. Para <ríe> la caña para arriba, dale. Ahí está, costó pero salió, a ¿eh? ver. Lo lograste. Salió una así. A ver, sacamos una foto. Uf, vamos que hay más. Ahora sí que te quedaste sin garra. Arira, ¿eh? a pesar que el día frío no ayuda están picando se nos pierde mucho acá en la gambarruza. esta esperemos que salga linda, linda vamos que falta poquito ya la tenés ahí está, lindo saltito Miró la... linda tararira vamos a ayudar ahí está y hasta ahí muy bien, espectacular. Están saliendo, ¿eh? Divertido. Divertido. Ahí va, para. Vamos con la devolución. ¡Sí! So. <laughs> no, se yeah. te va ahí. Era pique, nomás. Thank you. Bueno, acá vamos a mostrarle otra diversión de Costa del Este, cabalgata nocturna, ya tenemos los caballitos de atrás listos para ensillar, así que un paseo por la playa. Esto es Costa del Este, naturaleza, bosque y diversión.